Colombia fue mejor en estos primeros 45 minutos. De eso nadie tiene duda. 48.000 espectadores y la entrada es realmente muy buena. Tiene una tribuna menos que la que tuvo durante la Copa del Mundo de la FIFA 2014. En una de las cabeceras, claro está. Aquí se jugó el 5. En el terreno de juego. Argentina. Y Colombia. Se va a escuchar primero. El himno argentino, el equipo de este hombre no pierde, hace ocho partidos contra Colombia cuatro ganados, cuatro empatados, es la mejor racha contra cualquier equipo La última victoria de Colombia fue 2 a 1 en la eliminatoria de 2007 En aquella ocasión se jugó en el Campín de Bogotá El himno de la República Argentina El que más ha ganado en Copas Américas de 189 partidos ha conseguido 119 triunfos Estefan Medina que ayer cumplió 27 años Davinson Sánchez y Arrimina. y por lo que mostró en los dos partidos amistosos que jugaron la combinación Falcao tiene una marca la orden de Tobar y aquí vamos Wilmar Barrios, Mateo Zuribe Paredes la pone para Messi y esta es buena si engancha va Messi Enganchó nomás Muy bien Davinson buscar Paredes Falta de cuadrado Será tiro libre de Argentina Toque para James Rodríguez Aparece cuadrado La va a ir a buscar Muriel La barrida ¿Dónde va a jugarlo Chelsea? La pregunta también Falta La cobró tarde Pero la cobró el árbitro Después de que reclamaba Con Stefan Medina por derecha Radamel al borde del área sale a tomarlo Otamendi, ya lo vio Messi, el centro despejado por Jerry Mina, el pecho de los Chelso. Siete jugadores aporta el equipo de las Águilas de América de México, Otamendi que le comete infracción a Juan Guillermo Cuadrado. Lleva el ex Rosario Central, la quería poner al medio para el Kun Agüero, el Kun, sale Opina. queda para el Kun... Está Muriel tirado en el piso, igual había fuera de lugar. Ya se recupera sí, Jame el Me delantero colombiano. James lo fue a buscar a Messi. No, lo a Messi. Adolo acompaña Medina, el centro es bueno para Radamel, aguanta Radamel. Tiene Roger cerca Colombia, tiro de esquina. Pero... Todo con Mina, que ahí la va a ir a buscar. Va Mina, sale. Franco Armani pasa de uno y es buena la recuperación, otra falta ahora. Muy enchufado Juan Pablo Ángel James En este comienzo del encuentro Sí, se le ve bastante Qué bien Qué bien, ¿no? bien la hizo fal Ah, oh, de veras! ¡De veras! Haciendo el pivot Y esperando a la gente que llega de frente Es un muy buen partido en lo táctico Colombia con la pelota De James, de zurda al medio Para Roger el árbitro Y será tiro libre Para Argentina Al borde del área Andrés, Colombia un equipo que retrocede bastante El rebote, cubre bien Guido Rodríguez para tampoco Opa Cuerpo a cuerpo, ganamese Con infracción sobre Wilmar Barrios La reclama Vale, va el se le fue el gol Larga, sigue el Kun, busca el Kun Cubre, Davinson Sánchez Lo va al piso, pasa Lo Chelso Con la pelota, sale a tomarlo Davinson Sánchez, bueno, contagia Pasa cuadrado al ataque Buena pelota para Radamel y lo pide el Kun, la devolución para Saravia cubre. Andrés, inmediatamente Colombia empieza a avanzar con la pelota. Pone algún jugador bien, bien abierto al costado, entendiendo que. Money. Otamendi que la va a perder. Qué lío hizo. Viene el primero de Colombia, le va a quedar a James y al córner. Volviendo la tira Guido Rodríguez. Qué lío hicieron. Aquí va Tecillo. Para Juan Guillermo Cuadrado. Y ahora sí cortó. Cuando atacaba Colón, ¿cómo le hablan a Tobar? Lo van a volver loco, Marco Antonio. A Medina, con una maniobra, intenta pasar, pero... Retroceder, que puede ser desequilibrante el uno contra uno, es potente, rápido, y creo que eso en el... Bastante discreto el primer tiempo, Juan. Jame con el centro. ¡Oh! La saca mal Di María, le queda Jame para el remate desviado, será saque desde el arco. Para Argentina poner el balón al área. Aquí viene Buena, se le va abriendo a Jerry Mina. Lo persigue recibir. Pelotazo para que vaya Roger. Aquí está cuadrado. De atrás lo empuja Paredes. Hay que recordar, Argentina. Paredes que le pega bien de afuera. Le dije, le pegó. Y cerca tuvo de abrir el marcador. Muy cerca. Hacer el cambio de frente, pero no tuvo espacio para hacerlo. Engancha Radamel. En el área de Colombia, buscando el centro... De James pasado, incómodo cabecito Rodríguez, no fue bueno, el rebote en Tecillo, otra vez James. Aquí viene, es bueno, le va a quedar a Cuadrado. ¡Baba! En el medio de un hombre, ahora infracción. Marvario qué recibe de James, Radamel por el medio, ¡ah! De qué color, de qué color, de qué color, árbitro. Color amarillo, <risa> es una patada. Pelota la gana Argentina. Domina Roger Martínez con él. Messi quiere el pun. Y va Tagliafico. Se quedó el pun. Lo voltearon afuera de la cancha de Paul. Otra vez. Mm. Qué buena pelota de para Messi le pega, le pega. De Caño pasó. Va Messi. Opina que el Wilmar Barrios. Pues pase atrás al arquero. Lo que reclama todas las. El toque para él. Otra vez. ¡Epa! amarilla para cuadrado ¡Epa! Y se armó, eh, se armó se armó se armó se armó todo despejado por Davinson Sánchez ¡Qué buena esta Viene el remate tapó el arquero Opina Messi afuera quién fue el del remate ahí va de pol pasó de Roger Martínez sale a cruzarlo Estefan Medina que no pudo evitar y esa jugada anterior la hacía bastante bien Juan Pizorín en su época de jugador de tocar un poquito al jugador cuando estaba haciendo el movimiento, lo que hace perfectamente Pesela con Falcao, sí. previo a que la pelota le Tiene Radamel, libre por derecha, no le dio Roger Martínez y la juegan atrás a Franco Armani esto sí fue para Largo, dicen ustedes Messi a Largo a Messi, sigue Messi descargó adentro para de Paul Agüero, el centro es bueno para Otamendi ¡Fuera! ¡Se salva Colombia! El centro de Messi ¡Tecillo! Hacia ¡Roger Martínez! ¡Qué delicia! ¡Para Roger le pega! Colombia para el 1 a 0. Bueno, lo hablábamos, lo, la, lo que hace Jame Rodríguez, un jugador de su visión, de su capacidad. Llegar primero, Sánchez. Lo... Para cubrir, eh, para cubrir la salida de la pelota. Es eh, eh, muy rápido, papi, <ríe> muy rápido. Anson, bastante. Reventar Pesila. Los... en el remate, Tagliafico que la levanta para el Kun. ¿De quién salió? Hay Esco... ver su momento en el club Siempre que se pone la camiseta de la selección colombiana Es un jugador Para intentar llegar al empate Pelota para de Paul Para Tecillo que pasa al borde del área Tira el centro para Radamel También estaba James Otra vez Tecillo que va Y le va a pegar Messi A Messi por abajo Debería solitario algún Agüero El único que estaba dentro del área La va a perder Messi Con o sin infracción de Jefferson Lerma era tiro libre, pasar del otro lado a Sarabia, la vaca, bien, Sarabia, escuerno. Es con es es el... cariño a la gente que en todo momento se lo demuestra. Gran figura y goleador. De... El que tiene que establecer la comunicación es el árbitro, para decirle ya salió y... Y... Messi, pelota para Suárez, el árbitro. a 7 del final. Viene el centro, quedará en el área. El, el lateral la El centro de Messi. Oh, marca Medina De que la aguanta No hay ningún compañero la o sea. gran velocidad para Jefferson Ya está Zapata en el área, gran jugada, gol Pasar como un tren al y ahí está el goleador de la serie A. Duan Zapata. El 2 a 0 para se metió para Taile Fico. Le va a quedar a Suárez. Viene el remate. Rodríguez, Rodríguez en cara y va a Quiso jugar atrás. salió Aquí viene el centro para Otamendi. Segundo segunda Paredes. ¡Le pegó Paredes! ¡Oh, Pina!